Amigos de Licey TV, me encuentro con José Marmolejos, que se integró hace unos días a los entrenamientos de los Tigres del Licey en el Complejo de los Rojos de Cincinnati. José, vienes de recoger tu segundo premio de manera consecutiva como el mejor jugador de las menores de los nacionales de Washington. Háblame de todo eso, ¿cómo fue la experiencia? No, una experiencia extraordinaria, bendición de Dios otra vez. Puedo decir que otra vez adquirir el premio ha sido una bendición, ya que he estado trabajando fuerte para que cosas así se tomen en cuenta. Y gracias a Dios, conociéndome a mí mismo, jugando el jugador fuerte, gracias a Dios adquirimos ese premio de nuevo. La temporada pasada entraste ya en una etapa adelantada al equipo de los Tigres del Licey cuando ya estaban en un mejor momento. Este año es diferente porque ya eh, precisamente estás desde el inicio de los entrenamientos, el año pasado venías del draft y todo lo demás. ¿Cómo ves el ambiente con relación a eso de hacer el equipo y de poder estar eh, más tiempo con los Tigres? No, en en estos momentos hay mucho entusiasmo, ya que estoy desde el principio... Veo las cosas, como se mueven desde un principio y hay muchas chances de que sí pod podamos estar desde el primer día. ¿Tú entiendes qué te sirvió accionar aquí esos pocos partidos con los Tigres del Liceo para tener un mejor desempeño y mejorar unas cuantas cosas del juego? Claro que sí. Además de, de estar jugando, yo en el dogado hablaba con muchos de los veteranos y me decían pequeñas cosas que las puse en práctica y me ayudaron bastante. Y en el caso de que es prácticamente todo nuevo, dirigente nuevo, hay coches nuevos, aunque está de Angelo Jiménez ahora como coach de bateo, eh, ¿cómo es la relación con ellos? ¿O cómo ves esa, esa conformación de ese grupo nuevo? No, se ven se ven muy unidos, que saben lo que están haciendo, el trabajo se ve impecable y se ven que son, son humanos, saben lo que han pasado el pelotero y. Y se nota, se nota. La bueno, pues después de ser eh, el pick del Licey el año pasado, ya un poco más maduro, dale un mensaje a toda la fanática Azul que siempre sigue Licey TV y que también ve los partidos y te quiere ver desde el principio con el equipo. Bueno, se le dice que apoyen el equipo y no está más decir que va a ser Licey campeón. Ahí está Licey campeón. Seguimos con más de Licey TV.